Hola a todos y bienvenidos a seven historias para gente interesante bien como han visto en el título del vídeo hoy vamos a hablar de la historia de la ciudad del vaticano y de 7 secretos que no conocíais. bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic Bien, la ciudad del Vaticano, oficialmente estado de la ciudad del Vaticano, es un estado soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma en la península itálica. Es uno de los seis microestados europeos y también es el país más pequeño en extensión y población del mundo. Y bien, la ciudad del Vaticano tiene una extensión de 0,44 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 800 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie. La Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo la ciudad del vaticano comenzó su existencia como estado independiente en 1929 tras la firma de los pactos de letrán celebrados entre la santa sede y el entonces reino de italia que en 1870 había conquistado los estados pontificios la ciudad del vaticano alberga la santa sede máxima institución de la iglesia católica aunque los dos nombres ciudad del vaticano y santa sede se utilizan a menudo como si fueran equivalentes el primero se refiere a la ciudad y a su territorio mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional en rigor es la santa sede y no el estado del vaticano la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo por otro lado el vaticano es quien da el soporte temporal y soberano para la actividad de eh, la santa sede la máxima autoridad eh, y jefe de estado del mismo es el papa de la iglesia católica por lo que puede considerarse la única teocracia y la última monarquía absoluta de europa el sumo pontífice delega las funciones de gobierno en el secretario de estado el conjunto arquitectónico histórico artístico que conforma la ciudad del vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Su nombre viene del Monte Vaticano, pero, eh, que, proveniente del latín, eh, significa profecía, vaticinio, pues antiguamente la colina era la sede de un oráculo etrusco o tal vez del nombre de un poblado del mismo origen, Vaticum. En italiano, la denominación completa es Estatua de la Chita del Vaticano. En latín, idioma oficial de la Santa Sede, se traduce como Status Civitates eh, Vaticanae. Un poco de historia. En el año 756 se inicia la historia de los estados pontificios con el Papa Esteban II. En 1798 el ejército francés hace prisionero al Papa Pío VI. Es la primera vez que esto ocurre. En 1860 el ejército del rey de Italia Víctor Manuel II conquista los estados pontificios, dejando a la Santa Sede solamente en posesión de Roma y su región costera durante el papado de Pío eh, IX. En 1870 Víctor Manuel toma Roma en gran parte gracias a la guerra franco-prusiana y la proclamó nueva capital de su reino. En 1917, Benedicto XV propone un plan de paz para la Primera Guerra Mundial que es totalmente ignorado por la comunidad internacional. En 1929, los pactos de Letrán son firmados por Pietro Gasparri, en representación de la Santa Sede, y Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales. Y el 11 de febrero, durante el pontificado de Pío XI, eh, con estos acuerdos eh, se dio por terminada la disputa con italia que existía desde 1870 y se crea el vaticano con 44 hectáreas de superficie se le reconoce su soberanía además el concordato garantizó la total independencia del papa el primer gobernador fue el eminente numismático camilo serafini en eh, 1937 eh, Pío XI publica la encíclica mit Brenneder Sorge, donde hace una fuerte crítica al nacionalsocialismo, considerado incompatible con la fe católica. Dos años después muere este Papa y le sucede Pío XII. Y está ya la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano se declara neutral. 1958 muere Pío XII y le sucede Juan XXIII. En el año 62, Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II. Un año después muere Juan XXIII y es suce eh, sucedido por Pablo VI. Eh, en 1965 Pablo VI clausura el concilio Vaticano II. Y en 1978 es el llamado año de los tres papas. Muere Pablo VI y es sucedido por Juan Pablo I, que eh, fallece repentinamente tras un pontificado de solo 33 días. Eh, del 26 de agosto al 28 de septiembre. Finalmente el 16 de octubre eh, es elegido Juan Pablo II. 1981 Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza de San Pedro. Eh, Juan Pablo II en 2001 promulga la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, actualmente en vigor. En 2005 fallecería Juan Pablo II. Y es sucedido por eh, Benedicto XVI. Y en 2013, el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, renuncia a su pontificado en el conclave de eh, 2013. A partir de aquí, Jorge María Bergoglio es elegido como papa, bajo el nombre de eh, el Papa Francisco y en el mismo 2013 el estado de la ciudad del vaticano es consagrado a san josé y a san miguel arcángel bien una cosa curiosa es la nacionalidad la nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento sino por concesión es la única en este tipo son ciudadanos de nacionalidad vaticana todos los diplomáticos empleados en las nunciaturas como las embajadas vaticanas de todo el mundo y aquellas personas que ejercen funciones para el estado de la ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando las personas dejan de ejercer estas funciones. En el Vaticano residen el sumo pontífice, los cardenales que viven dentro de los muros o en Roma, los miembros del cuerpo diplomático, los sacerdotes y hermanos religiosos, los guardias suizos y algunos hombres y mujeres seglares, en su mayoría empleados en el Estado, junto a sus con sus respectivos cónyuges o hijos. Eh... La economía. El Vaticano no puede mantenerse a merced de la actividad productiva de su propio territorio, limitada a la venta de recursos, recuerdos turísticos, libros, sellos y entradas a museos, pero cuenta con los ingresos de la organización católica en todo el mundo, provenientes de eh, las aportaciones económicas de los estados, donde cuenta con acuerdos, llamados concordatos, de financiación, las donaciones de los católicos a nivel personal o empresarial y los beneficios de las empresas escuelas, universidades y bancos propiedades de la iglesia moneda la lira vaticana estaba a la par con la lira italiana que también circulaba como moneda válida dentro de la ciudad del vaticano estas unidades monetarias cambiaron con la entrada en vigor de la moneda única europea por acuerdo con italia en representación de la unión europea la moneda vaticana es el euro con diseño propio y aceptación en toda la zona euro eh, dado que el vaticano no tiene casa de moneda propia estableció un acuerdo con italia para su acuñación eh, el valor total de las monedas acuñadas no pueden exceder de un millón de euros eh, anuales bien y ahora les voy a comentar un poco pues lo que les he dicho de los famosos eh, secretos del de vaticano que no se conocía o que no conoces bien empezamos el primero, más de un delito por cada ciudadano. La ciudad del Vaticano cuenta con el índice de criminalidad más alto del mundo, con 1,5 delitos por cada ciudadano. La explicación está en, en que las hordas diarias de turismo, con 12,5 millones de turistas al año, hacen que los carteristas hagan el agosto, sea el mes que sea del año. Si a esto sumamos el hecho de que el Vaticano no tiene prisión y que cuenta con un solo juez, la posible acumulación de delitos es más que evidente. Eh, segundo, ¿con quién se escribe el Papa y qué dicen sus cartas? Es posible acceder a los archivos secretos del Vaticano, de hecho, no hay impedimento para examinar la correspondencia de cada Papa durante el último milenio. Sin embargo, la búsqueda de ser certera, pues no se permite ir a curiosidad, ya que estamos hablando de una extensión de estantería superior a los 22 kilómetros. Redes sociales, SMS, WhatsApp tanto benedicto 16 como el papa francisco se han interesado por twitter youtube donde es posible ver las ceremonias papales por la creación de aplicaciones con servicios para los fieles y por otras redes sociales además fue benedicto 16 el que decidió que se enviase a través de sms algunos textos correspondientes a sus homilías a determinados suscriptores la cuarta ni en el vaticano le asuelven a uno de todos los pecados es curioso pues mientras que un sacerdote puede absolver pecados graves algunos pecados no pueden ser perdonados por un obispo local pues se necesita la solución de la Penitenciaría apostólica uno de los tres tribunales de la curia romana denominado de misericordia que se encarga de los asuntos relacionados con el perdón de los pecados protección con garantía suiza los encargados de la seguridad y también de dar el toque de color en las ceremonias oficiales son los miembros de la guardia suiza cuyo uniforme de aire antiguo con alabarda incluida no pasa desapercibido ni en las ceremonias ni en los puestos de control en distintos puntos de acceso al vaticano a la hora de proteger al papa en distintos eventos se visten de civil el sexto hasta los cajeros saben latín el del vaticano es el único banco del mundo que permite seleccionar el latín para sacar dinero o hacer algún tipo de operación desde un cajero automático no en vano la lengua oficial de este microestado que, eh, que no duda en rendir homenaje a esta lengua clásica siempre que se puede. Y el último, el sexto, es el país donde se consume más vino. Su pequeña superficie facilita el hecho de que se consuma una media de 98 botellas por cada papa al año tanto en las comidas grupales como en las ceremonias religiosas el vino es la bebida por excelencia además hay que tener en cuenta que la liberación de tasas del vaticano puede contribuir en parte a este elevado consumo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta pequeña historia del vaticano y estas curiosidades si es así me gustaría que me dieran un like y que se suscribieran a mi canal de esa manera me ayudan a seguir haciendo vídeos y a ustedes solo les cuesta un clic como siempre eh, les aconsejo que se pasen por mis otros canales, canal de BMI informática, tutoriales, cursos, trucos, todo lo relacionado con PCs, eh, smartphones, ordenadores, etcétera, Por el canal de cine clásico eh, que se llama en blanco y negro y el otro canal de cine y series de televisión que se llama and Series. Además, nuestro último canal, que es el de aventuras gráficas de PC, que se llama Afterventura. También me pueden seguir en las páginas web de BM Informática, la guardía de BM, Photoshop, Arte, Cursor, Cursoriales y en la propia de Afterventura. Eh, muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.